Les hemos preparado un juego sí. a los chicos. Un juego de memoria. En el corte ya lo charlábamos y con la memoria estamos al horno. Vamos a ver. Vamos a ver. Son de olvidarse los son cosas. Buenos, ¿eh? Yo me olvido casi siempre lo que me conviene. Ah, bueno. No le pasas? <risa> Claro. Uno por ahí... Va eliminando usted? No, lo que me conviene olvidar, me digo. Claro, lo que me conviene claro, olvidar, es olvido selectivo. Igual en esto debe ser fácil olvidarse porque ustedes han hecho una cantidad de personajes, trabajan los dos desde muy jovencitos y va a pasar por ese lado. Okay. Personajes que han hecho a lo largo de toda su trayectoria, con el nombre y apellido que tenía ese personaje, Ay, ¿qué ¿a la qué, qué novela, qué película si pertenece? te ofrecía un cambio de roles porque yo soy fan de Rago. Los Rago no tienen idea de lo que hice en mi vida. Claro. Entonces yo hubiese quedado 10 puntos. Claro, los que todos, todos. 200 millones, todos. millones de dólares. ¿Qué? Y él me hubiera dicho, uy, gordo, ¿eso? ¿Qué ¿es eso vos? ¿Qué <risa> haces? Así que bueno, dale, vamos como vamos. Que vos, Pablo, de hecho, nos contabas eh, en la nota que hicimos el otro día que, que vos lo conocías de chiquito y sí, van a la misma escuela. Sí, sí, Qué sí. tallero ese, ¿no? no, ¿no? no re, re loco. Re re loco. Ella era Pablo Rago y estaba era una en Yo estaba en quinto. Siempre, ...siempre cerca de que me echen... ...y lo, y lo veía pasar a Pablo y era... Oh, bravo... ...un copado... Está, ...está en otro colegio... ...era el popular de la escuela... ...sí, no, sí, sí, muy sí aparte... ...en la escuela <risa> lo, ...por lo general claro. cuando trabajás... ...en algún lugar que te expones tanto... ...y vas a un colegio o algo... ...los chicos... Eh, eh, ...o te molestan o... o de caro, ¿no? lo que sí. sea. Bueno, Pablo, nosotros lo bancábamos a morir. Muy bien. Era, la muy Era muy como bien. la bandera del colegio y no te metas con Rago porque estaba todo mal. <risa> Nuestro. Sí, sí, sí, qué sí. lindo, queremos hermosos sí, recuerdos. Sí, sí, qué bueno, vamos a empezar con Pablo. Dale, Carla. Ese vos andás, Luciano pensando, seguramente te vas a. Ah, andás casi arranco. Pablo, Dale. lo vemos. Yo te voy diciendo la lista de personajes. Te escucho. Oh, ¿Vos me decís a qué película o a qué novela pertenece? Novela vale blanco y negro. ¿eh? Arra arrancamos con una clave fácil. Ricardo Morales. El secreto de sus ojos Muy bien eh, Javier Salgado eh, Salgado era eh, eh, <risa> Pará, pará, pará Terefe <risa> eh, Botineras Muy bien uh -huh. Leandro Dalman oh. Esos nombres que les ponen, viste ¿Eh? Leandro Dalman Nombre de puntero mm. ¿Sabes que nombre hace? ¿Te la digo? Sí, por Te favor? Radiz, resistiré <risa> Un blanco mental. Miramos. Te acordás. No me acordaba ni. Bien. Sergio Carrizo. Carrizo, eso es. Pará, pará, pará, El ¿La primo de Suar en, en Poliladron. Sí, bien, bien, bien excelente. Bien, bien, bien. ¿Quién era Pablo Pintos? Eh, Pablo de Amigos son los amigos. Bien. Sí. Jorge Coco Carulias. Cien días para enamorar. Claro, bien ahí. José Gitano Heredia. Eh, la película... Chan, chan, chan, chan, chan. Los, eh, los sí. Padecientes. Bien ahí. Vamos. Bruno Ricardo Moravia Esteves. Ay, qué nombre que te pusieron. Cachorra. <risa> Excelente. <risa> Buena memoria. Eh, Julius Lazlo. Lass eh, eh, eh, Vientos de agua. Me encanta. Uh. El Marciano. Eh, el marciano El robo del siglo. Muy bien, este, seguimos con Lucas Antonio Linares Lucas Linares <risa> eh, eh, Lucas Moto eh, ¿Cómo era? Eh, se a vivir. Sí, eh. Giuseppe Garibaldi eh, El legado Patricio Villar pero va re bien, Pero yo lo no veo ¿Sí? no sí, no bien. No quiero jugar. Patricio Villar, así con Y Villar, ¿no? Del Villar de la... No me suena, che. Patricio Villar, acompañantes. Ah, no, claro. Sin problema que grabamos, eran 12 capítulos y terminaron saliendo dos. Claro. eliminado ahí de la memoria. Lo para recordar Es que pusimos desde participación y protagónicos, todo. Había que armar una lista larga. Marcelo Di Marco. Eh, una peli, eh, El sonido sí, de los tulipanes Perfecto, Pablo Marcet eh, Viaje Esperado. Sergio Palma me mataste. El jugador. <risa> El jugador, Sergio. Tiene ahí. Bueno, muy bien. bien tres nadadores Tres jugadores. No, es Eso Me eligió ¿Qué memoria? ¿Y, bueno, no, tí. Tí. <risa> ¿Y bueno, ¿Ya no sabías todas esas? No. No. ¿No? <risa> <Tí>. <risa> Porque aparte agarramos personajes, te digo. De toda la trayectoria. Ahí no sabes Wikipedia, Tukituki A Bueno, pero me he acordado bastante. Luciano preparado. Sí. Pablo dejado la vara muy alta. Sí, está sí, entregado. No tengo idea. Aparte, me vas a decir nombre. Hizo 200 a No se puede acordar de todo. Claro. Y difícil. ¿Quién era Mariano Montenegro? <risa> Dale, también no, cambió. No domingo, vieja. domingo. Mariano Montenegro. Mariano Montenegro y no es tan vieja. Más o menos reciente. Te uh, uh, peque, juro. Pequeña Victoria, ¿no? No. No las, las, estrellas. las estrellas Las estrellas Ah, Mariano no Montenegro Las sal. estrellas ¿Te Con Natalie Pérez <risa> Con Natalie, sí muy, justo muy bien Bueno, Listo. empezamos bien, bien Listo. Hasta, Listo. Listo hasta acá llegamos Listo, chicos, gracias Vamos bueno, a ver cómo se viene Mendoza <risa> <Y una risa> hora Yo Viernes, sábado y domingo Sábado Viernes y sábados A las 21 A las 22 No, a las 22 A las 22 Y domingo a las 21 Listo, ni la venta por favor. No podemos salir a la venta Nos pueden dejar ir a dormir, por favor Animate un poco más, dale, dale Vamos a ver Omar, Esteves, Omar Esteves un gran tipo. Tipas. Buenas Pero, muchachos. Tipas. Lo tengo de alguna novela, seguro que algo hizo. ¿Qué, pista, los. Papis. No, ¿Qué? los Roldán. Los Roldán. <risa> los Roldán. Todo <¿Toma, risa> <Tomo> mal, todo mal, Castro. <risa> los Roldán. <risa> Ante, <risa> de, <risa> antes de Cristo, los Roldán. Bueno, bueno, 1900. Tiene una trayectoria larga. En 2003, 90. ¿no? Sí. Bueno, bueno, 2003. No este, sí. A ver, pará, voy a buscar. Diego Castelnuovo. Ah, esos 100 días. Bien, ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque nunca estuvo bien escrito el apellido en lo que era supuestamente mi. Yo era médico, ¿no? Era médico. Escuchame, decía. De verdad, estaba mal escrito, mal y tenía las tarjetas, todas mal escritas. Ah, tenía como el cosito que se pone el médico. Todo mal escrito, todo mal escrito. Casel A ver, algunos más, vamos a buscar las más fáciles. Fabio, el Chori Carbonetti. Eso, es papis Señores papis Y le. Sí, Juan José Ringo Dillenaro Eso ¿Cómo es? La de hice con Celeste Ah Son mi chongo Son mi hombre Son mi chongo Son mi hombre Es esa, es esa Manuel Apesteguía Ya la nombraste ¿Eh? Ya la nombraste recién Bueno Es reciente Bueno Eh... Calculando Pequeño Victoria Pero no lo voy a subir. Pequeño Victoria de... ¿Tien no? no, Lo veo desesperado <risa> Pequeña Victoria Pasaron claro. 6 años de Pequeña Victoria Y vamos bueno, pero... con una Bien del pasado Cuando nos cerramos Quedaron muchísimas más Luciano pero... Castro le decía <risa> No me suena No, pero se llama <risa> igual, eh Luciano Tano Ponce ¿Dónde eras ese personaje? Muy vieja Muy No No no. ¿Qué? Eh, no, no sé. ¿De Chris? Es que no ¿De Chris. ¿El Life College, no era? No, chiquititas. Ah, chiquititas. también estuviste en chiquititas? El primer año, el, el original, digamos. Claro. Con, con Cherry, con... Con, Agusti, con Romina, con Corrado y con Agustina. Mira, no sabía. Qué lindo. Sí, en Tremendo. Es que Luis, Luis paró de Y Guido saber. Casca. Guido Casca. Era el líder de la banda. ¡Guido Casca! ¡Qué <risa> bueno! Qué lindo, qué lindo. Le pasaste el trapo con la memoria. No, sí, bueno. Hizo muchísimas más cosas. Él está impecable. ¿no? Y aparte que un de... no. sienta una novela atrás de la otra. Impecable. Me encantó. Y tenemos el broche de oro para cerrar este espacio. Tenemos otro, Pero me parece que vamos... va a estar complicado, Luciano, también, apelando a la memoria. Bueno, Son problema. dos fragmentos, una novela y una película, uh -huh. donde vamos a dejar abierta cuál sería la respuesta, el texto... Que de cada a uno a ver, de ustedes. A ver, ¿con qué personaje? ¿Con quién arrancamos, Fer? Y ¿Arrancamos con Luciano? Luciano. Sí, así Bueno, nos terminamos. a los campeones. campeones? Sí, hago esto y ya. Y si no sabes, mándale fruta. Claro, ¿en de a Si no... ¿Puedo salir del de plano sí, Si no sé, me voy. Te retiras, abandonas el estudio, abandonas el móvil. A ver, ¿quién Una cena en Campeones. ¿En Campeones? Ah, está poco, en 98. A ver, si la podemos ver? que 30. ¿Dónde va a dormir, Pedrito. Te ofrecemos el cuarto de Carlito. Ahí está. Ay, Perdón, ese cuarto de la calle, ¿no? Sí. ¿El de Charlotte? Sí. Oh, sí. No. No, Disculpe, me ponen los ruidos, tengo el sueño muy liviano. Y no, eh, yo... te... ah, bueno, no bueno. lo de Danilo. ¿Qué dice? Ahí Betena te ofrece, le ofrece dormir en el de Danilo. ¿Cuál es tu respuesta? Nada, no, mi cuarto no. Mi cuarto no, porque mi cuarto era. Era un personaje muy fiestero ese. De, sí. De Campeones. Entonces tenía aventuras con. Con varias chicas y, y la madre que la metía en el le permitía me había regalado una muñeca inflable. Entonces había una cosa incestuosa, media de morbo. Eh, sí, pero con un humor tan berreta que hacía que todo fuera inocente. Obvio, eh, pero no, mi cuarto no, algo. Bueno, me, está vinculada. Me, a, a, me negaba a mi cuarto. Te negabas a tu cuarto, va me... por ahí la respuesta, mira, partimos. No, ¿qué? Que duerma en Moisés, que era mío, dormir, dormí en Moisés. A mí qué me saca el cuarto a mí. ¿Qué le ¿No? pasa? No, no, dormí en los y te tostas y quedas frito Tranquilo, tranquilo, yo me voy a dormir una hotel. No, no. Sí, no, pero, pero, pero, pero. ¿Qué te genera verte en algo tan, de hace tantos años? Y me alegra, me alegra saber que fui joven y, y me alegra saber no es que con esa gente, esa familia era un lujo, era Cacho Santoro, Betiana Blum, Julieta Díaz Y las escenas literalmente las dirigía o Betiano, Cacho o Julieta algunos de los tres, Julieta, era muy chiquita aparte y ya le gustaba, y, ya, le gustaba. Ya. ya le gustaba, y a mí me encantaba porque éramos de la misma escuela y, y ella podía, tenía la capacidad de transmitir todo lo que habíamos estudiado y a mí no me salía ni hacerlo ni transmitirlo. <risa> <risa> Entonces me sentía muy seguro ahí con ellos, yo la pasé muy bien en campeones. No, pero años. De la aparte conocí a Juan Carlos Calabró, que cada vez que puedo lo digo que... Tuve el honor y, y el orgullo de trabajar con él y de conocerlo sobre todo como persona, que no sé cuánta gente conoció a Juan Carlos como persona. Uh -huh, uh -huh. Y para mí eso fue lo mejor que me dejó campeones conocer a Calabrón. Que sí, sí, no sí. recuerda. Sí, no eh, fue lo mejor que me dejó. Muy bien. Muy bien. Sí, me falta bebe. que la escena te decía bebé, siempre Betiana. Estaba viendo bebé, bebé, bebé. bebé, bebé. bebé sí, era un sí, bebote. Decía Upa, todo. Claro, era que. Es una bebé. Porquería, <risa> tío. Tío. Ahora vamos tío. Tío. con Pablo. A ver, vamos a apelar a tu memoria con esta escena en secreto de sus ojos, a ver. Ah, bueno. A ver, ese no es Pablo. No, me parece que es Darín. Ese. Ah, ese es Darín. No. <risa> ah, ese es Pablo. Sí, claro, claro. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Te? Y acá estoy. ¿Se quiere sentar? Sí. ¿Y cómo anda? ¿Y cómo anda? Te dice Ricardo. Y acá estoy. Y acá estoy, algo así, digo, no me acuerdo exactamente ¿no? Me cancheré, pero no Ahí es cuando lo esperás en el, en el tren todos los días A la misma hora sí, el, Ahí, ahí cuando le contás que lo sí. estás esperando en sí. la estación sí, todos no, los días no, ¿Sabes qué no me acuerdo? digo ahí? ¿No te acordás? No, no Entonces lo compartimos ¿Gané yo entonces? Y este mes me toca acá los martes y los jueves Ah, claro ¿Cómo? No. En la estación, martes y jueves Lunes y viernes voy a 11 y los miércoles a Constitución no, no. Igual todos los meses lo cambio Cuando él viene a decirme que lo atraparon al tipo sí. este, Hay un plano de medio de abajo Estamos los dos de perfil parados Y Ricardo no es mucho más alto que yo no, no, no. Pero a mí se me ocurre cuando lo abrazo En vez de abrazarlo por abajo Lo abrazo de, por, por arriba de los hombros sí. Y medio que me pongo en puntita de pie Me da una no. vergüenza <risa> Dije, Ganó el ojo y yo en puntita de pie me voy a a saludar a un hombre no, no. Eh, Bueno, vos también ganaste el Oja. Sí, igual ganó ah. el Oscar de Película, sí, donde sí. yo me levanto en punta de pie para abrazar a Ricardo. De la emoción, de la emoción. Qué qué lindo. <risa> chicos, ha sido un placer gracias contar eh, con ustedes acá en el programa. Es re bonito cuando, cuando vienen ¿no? artistas de, de tanta trayectoria y demás y con humildad se sientan a, a charlar con nosotros. Eh, así que les agradecemos el buen trato y, y la calidad que han tenido con nosotros. Los esperamos en el teatro, 28, 29 y 30 no, de octubre. Tenemos regalitos muchísimas gracias. Ahí, gracias chicos. Por supuesto. Uy, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¿Qué les regalan? Los, los mendocinos, Vinos, Alquimia alquimia, alquimia, wise, alquimia Wise Nos mandaron unos vinitos para los chicos gracias, Para que puedan chicos. brindar después de la obra La invitación es 28, 29 y 30 de octubre En el Teatro Mendoza Entradas por Entrada Web Ya saben, para no perderse esta mega obra Esta comedia, El Divorcio Junto a Carla Conte y Natalie Pérez también Que estarán allí acompañando a los chicos Un placer Gracias, gracias por venir. gracias, gracias a, por el espacio para promocionar. Gracias, muy amable Un gusto, gracias a un gusto. que gracias. sea con todos los éxitos Todo lo mejor